Hola chicos, pues hoy hace un día increíble, ya por fin el sol tiene un calor increíble, pero hace viento, así que me pongo detrás de este arbusto y vamos a hablar un poco. Eh, el tema de hoy es, es el tema, es un tema que me interesa mucho y, y es algo que he visto eh, crecer en el mundo, eh, en nuestra sociedad y es la necesidad que tenemos de, de tener eh, información corta, información rápida, rápida y corta y, por ejemplo, si, ves un, si, si yo veo las estadísticas de nuestro canal, sabes que típicamente la gente ve un vídeo tres minutos o cuatro minutos, la, eh, como media. La gente hoy en día no tiene la habilidad de ver cosas durante mucho tiempo, o, o, o el interés, mejor dicho, tiene la habilidad, pero... Por eso los vídeos de hoy en día, eh, si tú quieres ser exitoso, lo que tienes que hacer es, es crear un vídeo con muchísima información en muy poco tiempo, que, que, que dé mucha información en muy poco tiempo. Y también eh, tienes que tener, eh, si quieres hacer un buen vídeo, no puedes hablar ya no no no está permitido mucho hablar eh, tienes que añadirle más cosas vale por ejemplo mira mira mira mira mira el campo mira el campo vale. pero por ejemplo yo veo que tú puedes ver un vídeo vale puedes estar viendo un vídeo y el vídeo dice y el hombre se sentía muy feliz, ¿vale? Y, y justo en ese momento ponen un vídeo corto de un hombre feliz, ¿vale? Un hombre haciendo o saltando al aire o algo. Y luego dicen, pero también había una persona bastante triste. Y luego sale otro vídeo de una persona triste. Así, normalmente la actuación no es muy buena, porque esos vídeos vienen de, de una biblioteca de vídeos o algo así, pero he pensado en mucho tiempo eh, por qué tienen que mostrarme un vídeo que representa lo que dicen. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de entender lo que significa un hombre feliz o lo que significa una mujer triste. Yo puedo, yo tengo la capacidad dentro de mi mente de crear una imagen. vale Y es igual con, con la enseñanza. Cuando yo, yo trabajaba en Inglaterra, eh, desafortunadamente, cada seis meses o... o sí, cada seis meses, creo, cada año, eh, venía Ofsted, y Ofsted venía y querían ver, básicamente, venían con, un, eh, con unas normas que teníamos que seguir, y las normas venían del, del gobierno, y eran normas eh, que, que estipulaban lo que, la forma que teníamos que usar para enseñar y también todos los formularios que teníamos que rellenar, eh, todo el papeleo, sanidad y seguridad, eh, también eh, decían que en tu clase tenías que tener X cantidad de hombres, mujeres, eh, personas de color, eh, ¿vale? Y, y, y yo notaba que, que tanto, tanta norma, tanto papeleo, tan, tanto, tantas reglas, empezaron a quitarme la gracia del trabajo. Y yo no, lo notaba en muchos profesores que no, ya no, no era un trabajo eh, interesante sino era muy estresante eh, estresaba mucho todo el papeleo y luego venía Ofsted y todo el mundo tenía miedo porque Ofsted controlaba el dinero ¿Vale? entonces tú tenías que sacar buenas notas entonces tú tenías que seguir las normas tenías que hacer todo el papeleo y, y siempre la gente estaba en pánico antes de, de yo incluso yo eh, antes de, de venir y yo recuerdo que una vez eh, vino un hombre a mi clase, yo sabía que iba a venir, había hecho yo un, una clase, eh, la mejor clase, en mi opinión, muy interactiva, usamos internet, eh, jugamos a, a unos juegos, eh, eh, hablamos, nos reímos. Y al terminar la clase, la última cosa eh, fue leer de un libro. Leímos de un libro, ¿vale? Y cada persona tuvo que, que, que leer algo del libro. Y yo estaba muy contentísimo con mi clase. Luego vino el hombre después y dijo, el hombre dijo, vale, pues lo siento, pero tengo que darte un 3 Vale, un 3 vale. Números. Para los que no, no sepan nada de Ofsted, Número uno, tú eres la mejor. El mejor. ¿Vale? Eh, tú eres el mejor profesor. Tú has seguido todas las normas. Has sido inclusivo y todo eso. ¿no? Número dos quiere decir, bueno, más o menos, bien. Eh, pero hay que, hay que arreglar unas cosas. Tres quiere decir... Eres una mierda, ¿vale? La clase, una mierda. Eh, y vamos a volver. Y si no lo arreglas, estás en problemas. Pues me, me dio un 3, ¿vale? Y yo, ¿pero por qué? Fue una clase muy, muy buena. Y él dijo, Ah, no, pero yo no tengo opciones. Tengo que darte un 3, porque en la última actividad. Estabas usando un libro que no tenía dibujos, que no tenía imágenes. Y para que la gente pueda aprender, cada libro tiene que tener imágenes. Y yo pensé, vaya mierda de, de, de, de norma. Es que la gente había aprendido mucho en mi clase. Yo, yo sé por he trabajado mucho con la gente y yo sé cuándo la gente está, ¿sabes? Involucrada en la clase, cuando la gente está aprendiendo. Pero por falta de unas imágenes en, en el libro, perdí todo. Y... Es una norma. No es la verdad. Porque... Porque cuando yo empecé a aprender español, yo lo aprendí a través de, de muchas cosas, muchos recursos. Y muchos de mis libros no tenían imágenes, la verdad, no tenían imágenes. Pero yo era capaz de entender, si, si, si ponía en el libro el coche dobló a la izquierda, yo era capaz de imaginarme un coche doblando a la izquierda porque yo tengo imaginación como todos vale y, y yo creo que el problema el problema no son las imágenes, la falta de imaginaciones claro que si, si tú quieres oh, hay muchos pinchos por aquí si tú quieres que la gente aprenda Sí, tienes que, que, que explicarte muy bien, por ejemplo, los mejores, eh, eh, los, las, la gente que cuenta cuentos, ¿sabes? que ha contado cuentos durante los siglos, los últimos siglos, nunca han usado un libro, no usan libros, no usan eh, eh, imágenes, pero sí, la verdad es que usan imágenes, pero imágenes que han creado ellos dentro de la mente de sus oyentes un orador bueno puede crear un mundo dentro de tu cabeza un orador alguien que se explica bien puede formar cosas dentro de tu mente por ejemplo cuando alguien dice, eh, un hombre estaba un poco preocupado y tenía miedo, pero a la vez en su mente había una chispa de ilusión, una chispa de esperanza. ¿vale? Entonces, miedo, preocupación, chispa, eh, ilusión, esperanza. Tú no puedes poner eso en una imagen, pero no te hace falta. Porque cuando la gente escucha eso, van construyendo una imagen en su mente. ¿Vale? Es, siempre ha sido así los que cuentan cuentos. Siempre han usado ese sistema de tú eres el artista y tú puedes crear, puedes entender... Y entonces con la voz, con la explicación, con la historia, tú vas creando, ¿no? Y ese es el problema que veo. En, por ejemplo, en un vídeo dicen, pues el hombre estaba deprimido, pero no sé, pero a la vez tenía esperanza, ¿vale? Tú no puedes encontrar un vídeo de un hombre un poco deprimido con algo de esperanza no puedes los vídeos no son así y, y entonces lo que pasa es que la gente empieza a poner un vídeo de un hombre deprimido ¿vale? y luego siguen con un vídeo de un hombre mmm, con esperanza pero esperanza cómo, ¿cómo puede una persona mostrar esperanza? puede ser cualquier cosa ¿no? hasta gases, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos en una sociedad hoy en día en la que queremos o nos hemos acostumbrado a tener todo, todo hecho, eh, todo, eh, todo nos, nos, nos viene de forma pasiva no activa, y para, para ser vivo, para vivir esta vida, tenemos que, que ser activos, tenemos que hacer cosas, crear cosas, pensar cosas, no y no aceptar. Te doy un ejemplo, una historia, que un estudiante estaba con su gurú, y estaba diciéndole al gurú, ¿Por qué no nos, nos dices toda la verdad? ¿Por qué nos dices todos los secretos que sabes tú? Para que podamos estar iluminados como tú. ¿Por qué tienes que hablar así? Danos todo la verdad. Y eh, a la vez el estudiante estaba comiéndose un, una manzana. Y el gurú le, le miró y dijo, ¿y tú quieres que mastique también la manzana por ti? Y ese es el problema. Muchas veces aprendemos a través de las dificultades, de, de los retos, de los problemas, de las confusiones. Así aprendemos. No aprendemos cuando las cosas son fáciles. O no aprendemos también. También aprendemos a través de la risa. ¿Vale? Entonces, si algo es eh, una lección, por ejemplo, súper seca, no capturas mucho de la lección. Pero una, una risa, un momento gracioso, son importantes. Entonces, hay, hay mucho más. Eh, que hacer, que darle toda la información a la gente, a veces darle información para que no tengan que pensar, la gente, ¡uh, mal, mala idea, mala idea, yo quiero que, que los estudiantes luchen, quiero que, que trabajen, Quieren que, quiero que, que tengan confusiones. Porque a través, justo después de la confusión, llega la claridad. Justo después del problema, llega la solución. Entonces, es, es el camino del héroe. Es el camino del héroe. Tenemos, a veces tenemos que sufrir para luego aflorecer. Y, y no deberíamos tener todo en el plato, todo puesto, todo puesto. No, no. Así no. Desde mi punto de vista. A lo mejor tenéis otro punto de vista. Pero no me gusta mucho este camino en el que estamos hacia la, la, la inhabilidad de pensar o, o de, de trabajar. Por ejemplo... Si estás escuchando una lección y, y, y no hay dibujos, pues dibujas tú. Coges tu block note, coges tu boli y tú vas a, apuntando cosas. Eso es trabajar activamente. Eso es aprender activamente. ¿Sí? Pues eso. Pues eso es todo. Yo creo que sí. Tenemos que tomar la responsabilidad. Eh, de nuestra, eh, nuestro aprendizaje, ¿vale? nosotros, y no, y no eh, esperar a que la gente lo haga por nosotros, no, así no aprendemos, ya, he hablado demasiado, entonces chicos, disfrutad una vez más de, del campo y del día precioso. Qué bonito. Qué bonito. Y ahora voy a buscar a los perros. No sé dónde están.